Thank you.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 Ah, le dan control de esa chingadera. Ahí está. Perfecto. Bien, <coughs> bien. ¿Ya? ¿Comenzamos? Chido. <risa> Bienvenidos a otro episodio más de Memorias de un Nahual. En este podcast donde les contamos historias, anécdotas y leyendas de terror del boca a boca de las personitas con las que he tenido la fantástica oportunidad de conocerlas y de que se abran, se aperturan un poquito a contar un poquito acerca de esas vivencias, esas historias que poco a poco entre el desmadre, entre reuniones o en alguna noche que te cuentan, sabes que algo pasó por aquí, algo sucedió por acá. De esas cositas que llaman la atención y de esas cositas que somos adictos a veces. De poder escuchar, de poder ser partícipes. De esas historias de terror, esas historias de miedo o de espantos, como decían aquellos ya de huesos amarillos. Y en esta noche les traigo una historia nueva. Una historia que, francamente, cuando me la llegaron a contar, porque, de hecho, fue curioso, porque cuando me la contaron yo estaba muy morrito y no había entendido bien cómo era no había entendido bien del todo el contexto que traía detrás directamente con todo esto. Y sin embargo, cuando tuve un poquito más de edad, le volví a preguntar a esta misma persona que me lo contó. Y entendí un poquito más el contexto. Él también lo llegó a entender. Y es curioso. Porque a veces vemos las cosas con los ojos de niños. Y a veces nos dejamos llevar por lo mismo que te dice la tele. Yo me acuerdo mucho hace algunos cuantos años que precisamente la tele era una de las cositas que normalmente eh, influenciaban en muchas de las historias. Yo me acuerdo muchas veces que pasaban en la televisión películas como Pesadilla en la calle del infierno, uh, películas... Slasher de, de pocas ochentas noventas que la repetían constantemente en Canal 5 y normalmente recuerdo que entre mis primos mis cuatecitos nos decíamos algunas tonterías para seguir viendo esas películas así de um, no te preocupes después de verla simplemente te lees un padre nuestro y ya con eso se calma ese, ese ambiente. Normalmente tratábamos de, de verlas inclusive escondidas, porque recuerdo que muchos de mis tíos eran eh, medios cabroncitos y decían, ¿sabes qué? Eh, trajimos esta película, pero para ti te trajimos la de Disney. Estaba muy chavito. Te trajimos la de Disney, así que llega a la verga. Después de que veíamos un pedacito de la película de Disney, o la veíamos completa, ya mis tíos se sentaban, ya nueve y media, diez de la noche, un horario muy eh, ya lejano para cuando eres chavito. Ahorita les vale madre, ¿no? Se quedan jugando Free Fire en el pinche teléfono. Pero en su momento era una cosa más así de, bueno, ya es hora de que los pequeños vayamos a la cama. Y una vez que ya los chavitos desaparecían, se ponían a ver esas películas. Normalmente te roían muchas muy malas, increíblemente malas. Pero cuando eres chavito, se te queda mucho esas, esas cosas. y comienza a hacerse parte de un colectivo general. Entre tus cuatitos, entre gente de primaria, secundaria, donde solito te haces chaquetas mentales. En, es, en esos tiempos, muchas de las cosas actuales de la tecnología eh, no estaban tan a la mano. O sea, si tú decías, bueno, cuál es la, el origen de la historia de la. por ejemplo el origen de la historia de que de, te gusta, de determinado la matlacigua, ¿no? Eh, te pones a investigar un poquito, ahorita lo buscas en Google y te sale, sabes de dónde viene, sabes cuál es el origen, eh, todo el folclore que lleva detrás de todo ello, pero en esa época se decían, bueno, esto es del boca a boca, y está bien bonito esa parte porque hacía que la, la mente comenzara a jugar contigo, hacía que la mente comenzara a experimentar un poquito más con esas ideas, metiéndote un chingo, pero de verdad, un madral de, este, de paja dentro de la cabeza, e insisto, cuando eres chavito, lo ves con otros ojos, lo ves con unos ojos eh, muy impresionado de lo que fuera a pasar y insisto, te haces chaquetas mentales para tratar como de contrarrestar todo esto gran parte de todo esto también va un poquito de la, de la mano de las películas de las historias eh, que leíamos o que nos contaban en donde gran parte de todas estas cosas tenía un contrapeso si bien estaba el mal como tal eh, existía el contrapeso que era el héroe de, de la película, el cual este, haciendo una serie de conjuros, ritos o todo eso te ayudaba a contrarrestar directamente todo eso y vencía el mal al final de la película o en su defecto lograban derrotar todo ello entonces se te quedaba de que había la posibilidad de poder, este, <risa> había la posibilidad de, de anular estas cosas. La verdad es que te hacías muchas chaquetas mentales, muchas de ellas eran un, pues simplemente te rezas un padre nuestro, una ave maría, la chingada, un credo, y con eso se quita el miedo. Y a veces uno estaba increíblemente pendejo, porque estaba muy chavito, y creías que eso iba a pasar. Lo malo es que cuando estas historias suceden, que cuando estas cosas pasan, cuando eres chavito y no las entiendes y tratas en vano de hacer que estas cosas desaparezcan y no funciona eso, comienza a invadirte un sentimiento horrendo porque te das cuenta de que precisamente estas cosas pueden estar allá afuera, pueden ser reales y por más que a veces reces pareciera que no funciona en esta noche les traigo una historia que me contó un amigo de hace muchos años que fue algo que después quizás unos 10, 12 años después de que me la contó originalmente pude y pudimos corroborar y regresar a esa partecita de sentirse extraños al momento de contarla y recordar que hubo muchas cosas que nosotros tomamos como lagunas mentales que no nos habíamos percatado y que siempre estuvieron ahí. Así es que bienvenidos sean a Memorias de un Nahual. Espero les guste la historia de esta noche. Corría los maravillosos noventas. Una época impresionante, una época súper rica, una época súper chingona. Tenía de todo realmente esa época. Éramos muy inocentes en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque las noticias que llegaban las, las escogían... Eh, realmente muchas cosas que llegaron a nuestros oídos fue a veces por radios independientes a veces lo que publicaron los periódicos, pero estaban compradas muchas de esas cosas y, y cuando nos llegaban, llegaban diluidas ahorita actualmente uno piensa que el mundo es un poquito más mierda pero pese a que en gran parte sí lo es ahorita tenemos todas las noticias a un clic entonces hay muchas cosas que no llegaban de muchos lados muchas cosas que te pueden causar terror ahora que sabes que están sucediendo allá afuera Ahora eh, ya las tienes inclusive hasta normalizadas, lo cual es malo en muchos sentidos. Eh, por ejemplo, México, al momento de que tú dices, güey, han desaparecido un chingo de, de chavas, que espero en algún momento ya no suceda, eh, en su momento, eh, ahorita podemos darnos cuenta de la gravedad, de la magnitud que es esto. Está bien cabrón todo eso, con todas las personas que desgraciadamente estaban... Pasándole, están suscitándole todo esto y espero que todas y cada una de las personas que se puedan eh, y sobre todo chicas porque están increíblemente eh, expuestas a todo ello, puedan llegar tranquilamente a sus casas y bien. Eh, pero en esos tiempos, en los noventas, éramos mucho más inocentes de esto. Creíamos que el mundo era más tranquilo, creíamos que el mundo no era tan salvaje como lo es actualmente. Y de hecho hubo muchas cosas que fueron dándose. Pero en esos tiempos, yo me acuerdo que iba en la primaria. Y ahorita, si tú eres un chavito que va a la primaria, de verdad eh, es muy difícil que tus papás eh, te dejen simplemente así como. Ah, pues ya saliste de la primaria y ya puedes regresarte sin pedos a la casa. Sobre todo si vives un poquito más lejos. Y ahorita un chavito de primaria normalmente no le dejarían tomar el camión. Es un vaso en tercera de primaria, te subes a un camión y no sabes ni cuál madre es, a dónde te va a llevar. Imagínate, vives en el Estado de México. Eh, ahorita actualmente y un chavito de 3 años lo ves subirse a, un, a una combi eh, después de ver los asaltos que lleva todo eso está bien cabrón pero en esas épocas no había tanto pedo o sea sí había, recuerdo que en esas épocas estaban eh, muy en boga los eh, robachicos eh, quien tendrá más o menos treinta y tantos años a acordar de eso entonces um, antes sí te podías subir y antes era lo que me pasaba me daban dinero para que yo me regresara a, en camión hasta, hasta mi casa. Yo vivía en esos años, en Tehuacán. Entonces, de donde yo asistía en su momento, fue un el lugar que se llama Colegio Salesiano Bonavente, Soy un salesiano. Eh, y me regresaba hasta San Lorenzo Teotipilco, quien vive o sabe más o menos por dónde está Tehuayork. Eh, se dará cuenta que está lejos. Realmente San Lorenzo Teotipilco está increíblemente lejos. Pero ahí yo cruzaba la, la, la escuela, el... el, el la carretera de la escuela enfrente y esperaba que llegara un camión, uno de los amarillos me subía tranquilamente y eh, llegaba a mi casa, me bajaba a una cuadra de donde estaba mi casa, caminaba tranquilo como cualquier otra persona. Se me hacía algo increíblemente normal y en esas épocas, insisto, éramos muy inocentes. Um, conforme fue pasando el tiempo, me fui haciendo de amiguitos y había un amigo que vivía muy cerca. Eh, de verdad, eh, vivía increíblemente cerca eh, este amiguito de, de ahí y en muchas ocasiones pues me invitaba a su casa y francamente um, había ocasiones donde uno como chavito insisto muy inocentemente le decía al otro día sabes qué mamá voy a quedarme un rato más con mi amigo y eh, voy a ir a su casa, a lo cual era simplemente un chido, pues nada más sales de la escuela, te vas con él y ya desde su casa me hablas y ya yo voy por ti, algo increíblemente normal. Ahorita afortunadamente ya los chavillos pueden aventar un mensaje, no lo hacen los hijos de la chingada, pero pueden aventar un mensaje y decir, ¿sabes qué jefa? Estoy acá, todo chingón. Pero bueno, el asunto de esto es de que este amigo mío tenía una casa muy grande. Increíblemente grande. De hecho, me espantaba mucho porque eh, tú entrabas por su zaguán, su, su, eh, en un zaguán muy grande. Eh, había una puertita, un costadito de esas que tenía interfón y A mí se me hacía algo fabuloso, ¿no? Le picabas ahí y de repente ya te decían, ah, sí, sí, ahorita te abren. Y te abrían. Tenía eh, ese chingado botoncito para abrirte la chinga puerta. Y eh, para mí era fabuloso eh, poder eh, llegar con mi eh, cuate. Le picaba ahí, comprábamos chucherías antes, y por chucherías era jicama y, y este, zanahoria con chile y limón. Nos metíamos, y a mí se me hacía muy grande su casa. Ahorita realmente no me acuerdo si es que su casa pudo, pudo haber sido así, no tengo fotos de, de ello. Pero eh, era muy grande, yo lo veía increíblemente grande. Era de tres pisos su casa, y... Era de esos chavillos que tenían un poquito de lana, tenía una condición un poquito más cabroncilla. Y precisamente tenía una de esas pinches antenas parabólica te mamaste. Eh, para quien no sepa, una antena parabólica era con lo que antes veían el cable, pero era una chingadera gigantesca. Era una pinche construcción enorme donde tenían que poner una pinche antena para poder hacer todo ello. Tenía que bajar por un intérprete de señal, del intérprete de señal lanzarlo directamente para tu tele, tu CRT así grandota. Entonces tenían ahí su antena parabólica. Uno tenía de esas pinches antenas chiquititas, ¿no? Bueno, de, de conejo, como les dicen. O tenía las antenas que tenías que estar como pendejo dándole de vueltas. Pero ese güey tenía una antena parabólica y para mí era fabuloso, ¿no? Porque podíamos ver algunas programaciones, sobre todo en Tehuacán, que no había tantos canales. Estaba el 5, el 11, el 7, y no me acuerdo. ¿Cuál? ¿El 9? ¿O el 8? Creo que era, no me acuerdo. La cosa es que el carnal podía ver el canal 11 tranquilamente y yo ver Bigman. Y para mí era fabuloso. Bien cabrón con él, pero en muchas ocasiones se me iba el tiempo y se me olvidaba llamarle a mi madre. Y en una de tantas de esas ocasiones en donde me quedaba hasta tarde a echar desmadre con mi cuate, recuerdo que él tenía una hermana un poquito más grande que él y eh, era como uno o dos años más grande, pero o sea como sea, pues, los ves así de ah no mames ella ya casi va a la secundaria y tú eres un chavito todo pendejo que apenas es en la primaria. Este, yo le veía que ella era como más responsable, un poquito más reservada y, este, tenía su cuarto, ¿no? Ahí guardaba sus cosas, yo estaba con mi compa en su cuarto, sacaba sus juguetes, todavía teníamos juguetes, imagínense, sacaba algunos cuantos juguetes, yo, este, estaba ahí y en el patio, un patio enorme, grande, que tenía, este, se llamaba pasto, tenía un chingo de pasto. Nos salíamos, salíamos a jugar ahí con el pelota. Tenía unos jueguitos también y todo eso. Lo curioso es que a un costado de esa casa había una casa más grande. ¿Sí? Esa casa no era la más grande, a un costado había otra casa. Lo interesante de todo esto es de que al momento de que tú entrabas, la entrada principal para las dos casas era por donde siempre nos metíamos. El asunto es de que la casa pequeña estaba habitada, la otra. Tal vez no era más grande en lo, a lo alto, pero a lo ancho sí, un casonón, bien cabrón. Entonces, había una puerta con una reja, una reja que mucha gente conoce que es como de gallinero, pero ya estaba la chingadera es abandonada, estaba abandonada en todo sentido. Y fue de... Siempre me dio curiosidad saber qué pedo. Y en una ocasión, insisto, eh, se me olvidó llamar a mi madre para que viniera por mí, me estaba divirtiendo bien cabrón. Y recuerdo que estábamos jugando y se me ocurrió preguntarle en ese momento, oye carnal. ¿esa madre qué es? y se me queda viendo y dice, pues es una casa güey, <ríe> y yo así de sí, pendejo pero, así, eh, no me acuerdo no recuerdo no que insultara, pero es así un eh, es un sí sé que es una casa, pero pues ahí está, y yo así quiero ir a esa casa ¿podemos jugar allá? y él se me queda viendo así de no <ríe> le digo, ¿por qué no? Dice, es que mis papás no me dejan ir a esa casa. Yo soy de... Ahorita le diría una cosa como, no sé, gulo, vamos a pasar. Pero en su momento fue de, uh, ok, está bien, sigamos jugando aquí. Pasaron algunos cuantos días. Eh, obviamente mi mamá sí fue por mí. Volví a ir a la casa de este amigo. Pero tenía más dudas, tenía un chingo de preguntas. Y e igual, insisto, se, le, se me hizo tarde, eran como las 6 de la tarde. En, en esas fechas de horario de invierno cuando ya a las 6 de la tarde ya se está oscureciendo y yo me acuerdo de preguntarle si es que alguien vivía ahí si es que eh, había alguna persona que había estado por allá, le hacía un chingo de preguntas y el güey siempre me daba eh, las respuestas que para él eran naturales es, no sé, nunca he visto más gente por allá, sé que era de unos familiares, pero pues no sé qué pedo la cosa es de que en una de tantas ocasiones me harté y le dije, oye, ¿y si vamos? A lo cual me mandó la chingada. Y recuerdo que yo fui y me quedé muy pegado a la reja viendo esa casa. Y fue de, ok, ok, está extraño. Mm, por ahí medio se ven cajas, se ven cosas, hay unos cuantos vidrios rotos. Ah, es una puerta grande y de repente recuerdo que me hablan. Me hablan y volteo y veo a la hermana de, de mi amigo. La veo y le digo: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me dice: Hola, uh, ¿por qué estás aquí? Le digo: Ah, pues mi cuate, tu hermano, fue al baño. Entonces yo me quedé jugando aquí. Te, jugamos mucho a lanzarnos una pelota de este de americano de esponja. Este, le digo: uh, Pero siempre me ha dado curiosidad la, la, la casa. Y me dice, ¿por qué te da curiosidad esa casa? Le digo, pues no mames, es una pinche casa grandota, está deshabitada. Eh, su casa es más chiquita, sin ofender. Y la otra es una pinche casa, no, no mames, está un bien pinche grande. ¿Por qué demonios viven acá y no están allá? Pues, era más que nada mi incógnita. Y me dice, ah, bueno, es que esa casa era de uno de mis tíos. Y yo así de, ok. Dice, sí, era de uno de mis tíos, el hermano de mi papá. Okay. Y yo así, ¿y por qué está abandonada? Dice, ah, pues es que ellos desgraciadamente ya no están aquí. Y yo todo pendejo preguntando, ¿y a dónde se fueron? <ríe> Recuerdo que se me quedó viendo y me dice, no, no, no, o sea, ya se murieron. Y yo así de, holo verga, <ríe> se murieron. Me dice, sí. Cuando eres morrito, el concepto de que se murieron es simplemente, pues ya, se durmieron a la chingada. Bueno, no estaba tan pendejo, pero uh, no sé, como que lo dejas pasar más tranquilo y todo eso. Y fue cuando esta, iba, ya iba a decir su nombre, fue, fue cuando ella se puso seria. Se puso en un modo serio y dijo, sí, eh, a esa casa ni mis papás entran, no sea está muy fea. Eh, no dejan que... que uno se acerque, no directamente a la casa y la verdad mi cuarto, una de las ventanas da a esa casa y cuando yo era más chiquita recuerdo que a veces me despertaba y mi, mi, pues, mi ventana eh, que da hacia ese lugar yo sentía que la arañaban, yo sentía que estaba un poquito como extraña. No sé, al, a, algo en la madrugada me despertaba y yo volteaba para allá, ver para allá. Dice, y me quedaba viendo. Y dice, en una ocasión mi, mi mamá entró, y eso me lo dijo ella. Eh, entró, me vio, y dice, mi mamá me quitó de la ventana. Cuando yo le pregunté por qué me quitó, eh, ella me dijo, bueno, es que ya es de mañana. Y yo así de. Ah, ¿Y eso qué tiene de malo? Dice, eh, la cosa es de que yo me quedé viendo la casa. Y mi mamá me fue a quitar porque ya tenía que irme a, a la escuela. Y que no le gustaba que viera para allá. Yo, ¿Y eso qué tiene de malo? Dice, no seas tonto. Yo me fui a dormir como por ahí de las ocho y media de la noche como más o menos como a la media hora, dice yo me levanté, dice tengo un reloj a un lado, eran casi las nueve y me, me, me levanté y me quedé viendo la, la, la, la ventana hacia esa casa y no sé en qué momento se hizo de día, dice yo estaba seguro que me había quedado viéndola y, y, y no pasó mucho tiempo en mi cabeza, dice yo no estaba viéndola y de repente me quedaba así medio extrañada viendo todo eso y de repente mi mamá me mueve, volteo, volteo a ver a todos lados y veo que ya es de día y es un ok, ok, eso está raro, en eso ya llega eh, mi amigo y me dice ¿qué están haciendo? y ya dice su hermano, pues es que le estoy explicando que es la casa de, de uno de mis tíos. Y así de, sí, yo no sabía que ahí estaba raro. Bueno, sí se ve raro, pero yo no sabía que ahí. Dice, sí, uh, hay cosas que pues no nos dejan meternos. Y así de, uh, este, <ríe> y si nos metemos. Y recuerdo todavía que me dice los dos, ni madres, no te vas a meter. Y así de, bueno, está bien, no me voy a meter Pasó, si no mal recuerdo, como entre dos o tres meses Y yo estaba como el pinche meme así de Ay, qué aburrido, y si nos metemos a esa casa, güey <ríe> A cada rato, le insistía a cada rato Y un día que no estaba ni su mamá, ni su papá, ni su hermana Me dijo, ya, ya, ya la verga vamos a meternos y así decía huevo <risa> recuerdo que nos saltamos la, la puerta porque tenía un candado y nos saltamos básicamente la, la la pinche reja que tenía ahí y pasamos del otro lado y de verdad se sentía bien culero pero de verdad se sentía bien culero, o sea, nada más con simplemente ver la presencia de esa madre y nos metimos a la pinche casa eh, recuerdo que la parte de enfrente tenía un chingo de cristales, era de, de eh, aplicación de, este, de metal con cristal. Casi la mayoría estaban rotos. Abro y le digo, no manches, está bien chido. Una de las cosas que tienen las casas, y no me dejaron mentir, es que cuando están vacías, el eco está bien cabrón. De verdad, el pinche eco está retumbante y sonante a cada paso que das o cada vez que estás hablando. Recuerdo que mi cuate venía abrazando uno de los baloncitos con los cuales jugábamos. Y insisto, es de esponja. Era de esponja. Eh, y entramos y le digo, oye, está bien extraño acá. Y él dice, sí, pero de verdad me, me da miedo. <risa> me decía, me, me da miedo, güey. Y yo así, no, pero pues mira, no hay nadie. Y yo le decía, pues, mis papás me dicen que si es que hay algo que da miedo, simplemente trates de combatir ese miedo y trates de buscar un lugar seguro. Y un lugar seguro es tu casa y tu casa está aquí, la podemos ver desde acá. Entonces, técnicamente es como si, si, si el campo de seguridad viniera hasta acá. Y en misterio es bien pendejas, ¿no? eh, eh, Estás seguro porque estás en tu casa. Entonces, no tienes nada por qué andar temiendo Y recuerdo que él me dijo algo que uno de los padres de, de la escuela nos dijo en algún momento si es que ustedes tienen miedo jovencitos, lo que tienen que hacer es encomendarse a Dios y hacer algún rezo y yo siempre pues, decía no, lo que nos dice el padre, güey, echamos un pinche rezo ¿cuál es el pedo? güey? entonces, yo bien seguro bien pendejamente seguro, les estaba diciendo esto cuando de repente una de las puertas se cierra y los dos nos quedamos así de vámonos a la verga <risa> Eh, recuerdo que, que, que, que le dije, güey, se uh, cerraron esa puerta. Tal vez fue el viento. Yo desde muy pequeñito siempre he tratado de encontrar las cosas lógicas a lo que veo, o escucho, o vivo. Digo, güey, cerraron la puerta. Yo creo que fue el viento, pero yo siento que, ok, ya vimos algunas cuantas cosas. Ya vamos, Uy, no mames! Recuerdo que al momento de voltear vi una habitación y en la habitación había un dinosaurio. Eh, era de juguete. Eh, no me acuerdo específicamente cómo era la figura del dinosaurio, pero me acuerdo que era de esos eh, dinosaurios quien de verdad esté muy grande. Se acordará unos dinosaurios que eran horribles, eran bootleg, eran piratitas, pero lo que tenía ese dinosaurio eran de los que en la boca les ponían eh, como un, eh, una chingaderita para que sonara ¡I -i -i -i! Para que hiciera ese sonido Pero también me acuerdo que de esos eh, dinosaurios También había Godzilla Había muchas cosas como este, Monstruos eh, Kaijus japoneses Entonces fue de no mames hay un dinosaurio Y lo vi tirado y dije ah Hay, hay, hay un dinosaurio allá Y me iba a acercar porque pues, No mames me mames los dinosaurios Y yo también como pendejo así de wey qué pedo Me iba acercando para allá Y me jala me jala mi cuate, recuerdo que eh, me dice No, porque ese es el cuarto de mi primo Y yo así de eh, Pero aquí no vive nadie Dice, sí, pero es el cuarto de mi primo Y yo así de, sí, pero aquí no vive nadie y yo toda como pinche y, y, insisto así de eh, Están muertos, no te van a venir a decir nada Y al momento que yo volteo el pinche dinosaurio ya no está. O sea, estaba ahí tirado y de repente a la verga ya no estaba. Y cuando lo veo así de... Ya no está. La neta... Hay un frío que te recorre bien cabrón la espalda cuando ves a alguna de esas madres. Y en ese momento me recorrió bien cabrón la espalda. Y así de, bueno, está bien, vámonos de nuevo a tu casa. Nos volteamos. Eh, salimos por la puerta y eh, son de esas veces que vas caminando y pues, obviamente había vidrios ahí tirados. Lo cual se me hizo bien extraño porque pues, si la casa está dentro de tu otra casa y a pesar de que hayan fallecido los familiares, pues no, como que no se rompen tan fácil los pinches vidrios. A menos que pues, ya sabrán, ¿no? Más al rato les comento. La cosa es de que había vidrios en el piso y se pues, escuchaba... Y así de... Uh, vámonos de este ladito. E insisto, al momento de que estábamos por salir, sonó el, el sonido este del dinosaurio y cuando lo aprietan así. I -i", y ese, ese, ese... Le ayudo a mi cuate a saltar la reja. Yo salto la reja también con él. Nos fuimos a, a donde estaba su cocina. Recuerdo que él se puso a comer una manzana sin decirme nada. Y yo como pendejo me serví un vaso de agua y nos quedamos así como que... Ok. Estuvo raro. Recuerdo que a partir de ahí ya no me daban tantas pinches ganas de regresar a su casa. Yo como pendejo, ¿no? Así provocando esas madres y el pobre carnalito este pues vivía ahí. No mames, él no podía evitar eso. Pero... Eh. Pero sí regresaba a veces a su casa. Sobre todo porque tenía eh, a mi cuate súper cerca, ¿no? Me llevé demasiado bien con él. Y pasaron muchos años. De verdad, muchos, muchos años. Esa fue la parte donde nosotros éramos chavillos. Estábamos chavitos. No me acuerdo en algún otro momento de haber visto algo más raro o extraño. En esa casa. Pero sí, siempre que llegaba a su casa trataba, de verdad, de evitar voltear a ver hacia ese lado. El asunto es de que... Crecimos. Insisto, pasaron algunos cuantos años. Y evidentemente ya más grandes. Nos volvimos a topar y fue como en reencontrarte con un viejo amigo. Porque pues, básicamente fue a reencontrarme con un viejo amigo, ¿no? Uh, recuerdo que pues, yo había vivido, lanzado me a vivir a Oaxaca y él había seguido ahí. Me lo volví a encontrar y ¿qué onda, qué onda, pendejo, qué tal, cómo estás. No mames, qué chingón, volver a verlo, que no mames, ya creciste, ¿no? Estás, estás más pendejo, ¿no? <risa> más grandote. Que te dieron de comer, güey, purina. Entonces, güey, se puso bien pinche tosco, ¿no? Este, y cuando este carnal eh, me dice, no, pues sin pedo, nos vimos en el centro de Tehuacán. Eh, dice, uno pues cuando quieras ahí está la casa. entonces le digo, no mames, neta, todavía estás este, viviendo ahí. me dice, pues sigo, pendejo, es la casa de mis papás. Y yo decía, ah, pues a huevo, no. <risa> vamos a ver qué pedo, a ver cuando lo lanzamos. Y me dijo, pues vamos de una vez, güey, no hay nadie. Y yo así de, ah, chido, perfecto, vamos para allá. Eh, recuerdo que le dije, no, pues este, pues vamos, agarramos un camión, fuimos para allá. Y me dice, no mames, si vieras, güey, este, hay un chingo de cosas que han cambiado en la casa, todo eso. Yo entro y seguía igual. <risa> Pero por dentro sí habían cambiado varias cosas, ¿no? Habían cambiado las televisiones y madres ahí. Pero al momento de que yo recuerdo que fui entrando a un costado de la, de, de, de, del lugar, ya no era una pinche reja, sino habían puesto un puto muro. <risa> habían puesto un pinche muro de, de, de, donde era la parte de la entrada y fue de a la mierda. Y yo pensé, bueno, eh, eh, en mi mente pensé, bueno, igual y lo vendieron, pues si no lo estaban utilizando a la chingada, pues de verdad lo, lo, lo, lo, lo, me, lo vendieron, ¿no? Este, y, y nos pusimos a platicar, estuvimos charlando un rato. Tu carrera, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ah, no mames, qué chingón. Que se fue a estudiar, no sé dónde, puta madre. Tus papás, no, pues qué chingón. Que siguen trabajando en eso. La, la. Nos pusimos a platicar ¿no? acerca de todo eso. Y en algún momento yo le dije, oye, neta, ¿qué pedo con tu casa que tienes acá, güey? Dice, puta, no mames, cabrón. Si te contara, güey. Y yo así de, pero pues tenemos tiempo carnal Tenemos tiempo, tú cuéntame Y me dicen güey De verdad Neta al chile Yo no me meto solo en esa pinche casa Ni de pedo güey Espantaron a mi hermana Tanto que le pusieron esa barda para que no pasáramos Y para que mi hermana no viera esa casa Y yo así de, hola verga y de nuevo, él me vuelve a decir, güey, yo solo no entro a esa casa. Y yo ahí voy de, pues no estás solo, güey, estás conmigo. Pero antes de todo eso, cuéntame qué le pasó a tu hermana, güey. Y ahí es donde él se suelta. Así que, bueno, es que a mi hermana le espantaron porque dice que en muchas ocasiones escuchaba que en esa casa había, pues, movimiento. Yo le digo, mira, hasta donde yo me quedé, esa era casa de uno de tus tíos, y tus tíos se habían muerto. Por deducción, tenías un primo, que era donde estaba la habitación. Y ese primo tenía unas cosas que estaban allá, yo me sorprendí de verlas, y me fui. Y me dice, sí, pero no tengo un primo, tengo una prima. Bueno, tenía una prima, y yo wow, wow, wow, wow. En ese tiempo... Eh, debía reconsiderar mis prejuicios porque pensaba que los dinosaurios tal vez no le gustaban a las chavillas, pero le dije, pero si tú tienes, tendrían un dinosaurio un dinosaurio lo juegan los chavos no los chavillos, no la, las niñas juegan con Barbies me dice, ¿cuál dinosaurio, güey? y yo así de ¿cómo y cuál dinosaurio, güey? Eh, el que vimos y él me dice, es que no vimos ningún dinosaurio y yo así de A ver, recuérdame, cabrón, recuérdame, ¿qué fue lo que tú viste cuando entraste conmigo? Recuerdo que nos saltamos, güey, recuerdo que te atoraste al momento de bajar, traía las pinches calcetas, este, digo, calcetas, este, agujetas largas, te atoraste y casi te rompes tu madre. Dice, sí, eso sí me acuerdo. Recuerdo que nos metimos y había vidrios rotos de las ventanas dice, mm, sí, recuerdo que estábamos allá y una puerta se cerró en putiza dice sí, eso sí me acuerdo y yo así de, ok, recuerdo que volteamos bueno, nos íbamos a, a ir porque a ti te dio miedo yo te dije que era el aire, volteamos y había una, ca una, una habitación y en esa habitación había un pinche dinosaurio ahí, y ahí me dice no, en esa habitación no había un dinosaurio, había una muñeca y me dice, y había una muñeca de esas de las que las aprietas y hacen i, -i. Y yo así de... No, güey, era un pinche dinosaurio. ¿Te puedo, des te puedo describir hasta ese el pinche tipo de color que tenía el chingado dinosaurio? Y me dice, no, era una muñeca, güey. Y era una muñeca porque me dio un chingo de miedo porque la muñeca estaba parada. Y yo así de... Yo vi un dinosaurio tirado. Ah... <risa> uh, el asunto de esto es de que le dije, no güey, no puño. Era un dinosaurio y el no cabrón era una pinche muñeca que estaba parada y de repente esa chingadera después de que nos volteamos a ver ya no estaba. Y le digo, en eso coincidimos, pendejo. Pero era un dinosaurio y el ladrón no, era una muñeca. Bueno, alguno de los dos está muy pendejo. ¿Qué te parece, güey? ¿Qué te parece? Si nos metemos de nuevo y vemos si es que es un pinche dinosaurio. Y dice, no era un dinosaurio. Era una muñeca. ¿Te da culo meterte o qué? Me dicen, no es que me dé culo. Es que nos volvimos a meter a ver las cosas. Y en ese cuarto que era de mi prima... Había muñecas. Y la muñeca que yo vi... Mi hermana se la llevó a su cuarto. Y esa muñeca como tal... Era la que en muchas ocasiones amanecía del lado de la ventana, por fuera de la ventana que da hacia esa casa, pero amanecía por fuera, le digo, ok, dice, esa ventana no se abre, la única forma de poder colocar esa pinche, este, esa pinche chingadera es que estando por fuera, bueno, estando en la azotea, la bajes y la coloques ahí, y yo así de, Y esa muñeca está aquí Dice no, ya la regresaron Y yo así Pero era un dinosaurio, cabrón <ríe> Dice no, era un pinche dinosaurio así, Métete, güey Métete a ver ese pedo Y yo así, de, sí, ¿por dónde? Y dice, "Pues ahí está la pinche barda Pendejo, Saltate, Y yo digo que mira, está muy grande la pinche barda Y no hay ningún pinche lugar por donde meterse y Dice, te la escalera, güey Y yo así, de a huevo <ríe> Ni estaba tan larga, la, la bueno, tan alta la barda, ¿no? Era más 220, una madre así. La coloco en uno de los laditos y le digo, ¿qué pedo, pendejo, ojalas o no? Dice, pues voy, va. Nos metimos. Al momento de meternos. Le digo, entonces sí se metieron a esculcar las cosas de acá. Dice, sí, en una ocasión mi papá me iba medio pedo, güey. Y dijo, no, pues no mames, pinche casa, que la chingada y todo eso. Y dice, se metió a, a revisar las cosas. Se llevó algunas cuantas cosas que tenía, cosas de taekwondo. Dice, tenía ahí un dobo con varias madres ahí. Y digo, ok. Ya nos metimos a, a la casa, no era tan tarde, era como las 4 de la tarde, una cosa así. Y así de, ok, ok, nos metemos, le digo, ves pendejo, no hay nada. Dice, sí, porque pues, no mames, llevamos años sin que esta mamada, eh, sin, sin que alguien se meta acá. Y volteó a ver al cuarto donde estaba el dinosaurio, que este güey decía que veía una muñeca. Y le digo, ah, ese es el pinche cuarto, vamos para allá. Y si yo te espero acá, güey, no es por culo. Pero yo te espero acá. Y así de, pues va, güey. Voy, entro. Me meto. Volteo para un lado, volteo para el otro. Todo estaba en cajas. Y así de, güey, hay un chingo de cajas aquí. Dice, sí, siempre ha estado en cajas. Todo. Le digo, ok. Puedo revisar las cajas Dice, pues, si tú quieres, güey. Nada más te vas a ensuciar. Y así de, ok. Veamos dinosaurio, dinosaurio, dinosaurio. Dinosaurio, por aquí, por allá, por... Es por En ese momento De verdad Recordé un chingo el sentimiento que me dio En esa ocasión De Como ese frío que te recorre en la espalda Y fue de <risas> Hay algo aquí Recuerdo que yo me quedé así de No mames, hay algo aquí Se siente Y dije, bueno Tranquilamente voy a Voltearme Y salir de acá Le digo, cuando Yo todavía me acuerdo bien de esa madre Cuando volteo veo a mi cuate Que está viéndome y el güey con una pinche jeta de espantado me dice, ¿ya sentiste? Le digo, sí. Dice, por eso no nos matemos, güey. Y yo así de, pues sí, güey, pero, pues, ah. agarro muevo una de las cajas. Ya, pero pues ah, acá hay cosas que pueden ustedes revender, ¿no? Todo ese pedo. Veo una de las cajas y dentro de la caja estaba el dinosaurio. Y yo así de a huevo, ahí estaba la chingada. Lo saco y le digo: Ves, pendejo, aquí estaba esta madre. Y el güey dice: No mames, nosotros descombramos todas las pinches casas, y digo, de todas las cajas, y esa madre no estaba ahí. Entonces fue en chinga donde yo estaba. Y ya empezamos a, a chacotear, ves, pendejo, te dije que era un pinche dinosaurio que estaba acá, y el otro, no, pues no mames, yo recuerdo haber visto la, la, la misma es, sí, de muñeca, que eso, que eso, que aquello. a ver, préstame, el güey lo agarra, y así de, el güey lo agarra, lo tiene en sus manos, le digo, ves, pendejo, era este pinche dinosaurio el que yo había visto, y yo me acuerdo que el güey, lo lo eh, mucho más mamosillo que yo, pues yo tenía las pinches manos llenas de polvo y todo esto. El güey lo agarró únicamente de la cola. Y yo me acuerdo bien, cabrón, que el güey lo estaba viendo y le dije, no mames. O sea, es un dinosaurio viejo y todo este pedo, pero pues está extraño. Justamente cuando eh, él lo tiene, comienzan a apretar al dinosaurio y empieza a hacer... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, y los dos vimos como el... Puto dinosaurio se iba apretando. Se apretaba solito. Como si alguien estuviera ahí. Apretándolo. Y fue de. Ah. La mierda. Fue de, güey. No mames. Qué cabrón. El güey se puso blanco. Definitivamente <ríe> el güey se puso blanco y se trabó. O sea, hay gente que cuando le da miedo se traba, las piernas no, no le reaccionan y este güey se trabó y ya le digo ¿viste eso? y el güey nada más se quedó viendo el, el pinche dinosaurio, y no se quedó ahí y yo así de, a ver, presta me lo, me lo dio y yo todavía lo apreté le digo, no mames, ¿cómo se apretó solito? y el güey se quedó en blanco y le digo ah, ok, está bien, déjalo, vuelvo a dejar acá y nos vamos y ya una vez que lo jalo, lo, lo, lo agarro de los hombros, le digo, vente, pendejo, vente, vámonos para acá. Y, y ya que se sale, bueno, ya que nos salimos de la casa de ahí, le digo, ves, güey, este, ya no hay que jugarle esto. ¿Para qué me dices que sí, pendejo? ¿Para qué me haces caso, güey? Nos trepamos por la escalerita, llegamos al otro lado y nos pusimos a platicar. Y yo así de, güey, qué pedo, todo muy cabrón esto, ¿no? Y el güey se me queda viendo de así... Extrañamente, eh, en esa ocasión, pues era un sábado, si no mal recuerdo. Y en eso eh, escucho que abran la puerta. Y entra su hermana. Y fue de No mames, qué pedo. Eh, la saludo. No mames, pinche Vicky, qué, qué, qué pedo con, contigo. ¿Cómo estás? Le dice, ¿qué onda? No mames. Hace tantísimo tiempo. La, la, la. Y ya nos pusimos a platicar un ratito. Y en <risa> tantas pues estaba el comedor ahí, ¿no? Y recuerdo que nos sentamos en el comedor y ella fue, dejó unas cuantas cosas. Baja la pinche este, baja su hermana. Y al momento que baja, se nos queda viendo. y recuerdo que me dijo, no sé, oye, Dani, te fueron a meter a la casa, ¿verdad? Le digo ¿por qué? Yo estoy pensando no mames, no, nos quedamos con polvo, una cosa así. Me dice mira es que yo estoy viendo. Dice mira va a ser raro, pero la verdad yo veo cosas. Nunca se los dije porque pues están estaban chavitos. Nunca se los dije porque pues estaban morritos, güey. Y, y el asunto de esto es de que yo veía cosas Y en muchas ocasiones yo vi que, que mi hermano Había alguien con él a, a, a, mí, a mí me tocaba ver muchas veces desde la, la ventana de aquí Que en la otra casa eh, Estaban mis tíos Y mi prima y así de, ok, ok, está eh, está cabrón, no, todo esto, no tenías que ocultarnos todo eso, pero se agradece que nos hayas ocultado todo eso para que de chavitos no nos cagáramos del miedo. Dice, sí, pero ahorita los estoy viendo acá, pendejo, y con esas cosas que estaban del otro lado de la barda, y yo así de, uff. ok, entonces, ¿qué, qué procede? Y dice ¿Sabes qué? Yo creo que Yo creo que tengo que decirte ¿Qué es lo que hay del otro lado? Y yo así de ok ¿Y qué es lo que hay? Dice mira Del otro lado Yo siempre vi a mis tíos Y a mi prima que estaban allá venían para aquí venían de haber ido a un viaje y venían regresando y la, la cosa es de que en el camino fallecieron los cuatro y así los cuatro hasta donde yo me quedé eras, eran tus dos tíos y su hija ¿por qué los cuatro? Dice, es que mi, mi tía estaba embarazada. El niño tenía como ocho meses, más o menos. Le digo, ok. Dice, sí. Uh, en el accidente estuvo muy cabrón. Y hasta donde llegó mi papá a decirme un poquito. Es de que eh, no tenían puesto el cinturón de seguridad. Ellos salieron de... Volando por el parabrisas del carro Pero el parabrisas cortó la pancita de mi tía Y cayó Dice tardó bastante tiempo en morirse Porque dice las ambulancias no llegaban eh, Y pues al parecer Se fue saliendo el líquido Donde está pues su futuro hijo Dice y él también estaba ahí Y falleció de eso Dice nosotros estábamos muy esperanzados de, de él, dice, pues, porque eh, de verdad mi tío quería un, un niño, un varón, dice, y recuerdo que cuando le dijeron que iba a ser niño, él había comprado como una especie de, como de dinosaurio que le aprietan y hace y, y, y, y, y yo así de, a la verga, y fue de, ok, no mames, qué cabrón. Me dice, sí. Dice, pero pues es, es feo, dice, porque se quedaron como en esas cosas. Dice, yo siempre me acuerdo de haber visto a mi prima. Dice, pero en muchas ocasiones yo veía eh, como algo más, dice, como una sombra que corría, que, que estaba por allí. Bueno, dice, no, no tanto que corría, como que flotaba y estaba de aquí para allá. Dice yo ahorita que entré Dice Vi la, la, la silueta de mi, de mi prima Dice Y sobre mi hermano Vi esa esa Como bola oscura Dice que yo veo normalmente Que yo pienso que es mi primo Y estaban encima de él Dice los dos estaban con él Y fue de wow <ríe> qué intenso Dice Sí, se puso muy muy raro Pero Dice Pues no sé por qué siempre siguen a la familia Dice, siguen como a, a la familia y pues ahí están Y yo digo, estás bien, bien, bien cabrón todo este pedo Me dice, sí, pero ¿sabes qué es lo más feo? Le digo, ¿qué? Que nunca encontramos el dinosaurio. Dice, nunca, nunca encontramos el dinosaurio de, de, de, de mi sobrino. Y yo así. De, eh, está en la primera caja. Eh, entras a la habitación. Eh, a la izquierda. <risa> hay una caja grande. Ahí lo dejamos. <risa> y estuvo muy cagado porque si le dije eso. <risa> y ella se queda así de. Ah. Uh, Dice, ya no se metan allá. Y yo decía, ya no nos vamos a meter, güey. Pero pues, yo no sabía. O sea, de verdad, yo no sabía este pedo. y <risa> estaba muy cabrón. Pero, no te preocupes, no vuelve a pasar. Y ahí fue cuando su hermano dice, bueno, ¿por qué a Dani si le dices eso y a mí nunca me dijiste? Y ella, pues es que... Pasó, güey. Pues ahorita los vi. Salieron corriendo de ahí. De ustedes. Dice. Porque yo siempre vi. Esa cosita. Dice. Ese como. Especie de. Él, él decía que era como una especie de humo negro. ya decía que era una sombra, ¿no? Dice. Yo siempre vi esa sombra. Ese humo. Bueno, él decía. Yo siempre vi este humo negro. Por aquí, por allá. Dice. Y era horrible. Dice. Y era horrible. Porque. A veces cuando abría los ojos, cuando estaba durmiendo, lo veía que se paseaba en mi habitación. Y en muchas ocasiones se quedaba como en la parte de arriba de la puerta. Dice, ¿ves que yo me dormía con la puerta abierta? Dice, al momento que estaba la puerta abierta, de la puerta abierta al techo, dice, hay un hueco. Y ahí yo sentía que estaba esa cosa viéndome. Desde ahí. Y es un... Pues no sé... Y no es la primera vez que veo eso... Dice... A, a veces es horrible... Porque cuando voy al baño... Yo siento que está ahí... Y, y es horrible... Porque en algún momento... yo me estaba bañando... Y estaba cerrando los ojos... Porque estaba cayendo el jabón... Y... Al momento de cerrar los ojos... Yo sentía que esa cosa estaba ahí... Y ya me acuerdo que... Se pusieron allá a platicar tantito... Y yo de bueno... Me permite en su baño. Me meto al baño. Y escucho que siguen discutiendo afuera. Y al momento que salgo. Me acuerdo bien cabrón. Que los dos estaban calladitos ya. Y así de. ¿Qué les pasó pendejos? <ríe> así de. ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué pasó? o okay? ¿Qué? Y los dos me dijeron. No mames. Sonó el sonido del. Tutit. Tutit. Tuit, tuit, tuit. Y así de... Yo no lo escuché. Y... los dos estaban así de, Yo te juro que sí lo escuché. Y el otro yo también lo escuché, güey. Y así de... Pues calcularon o no, pero... ¿Quieren? Platicamos otra cosa. Y ya como que medio los convencí de platicar otra cosa. Estábamos como en lo nuestro. Y... Ya se estaba haciendo noche insisto, ya eran como las nueve y algo. Insisto, no estaban los papás de este güey. Y recuerdo que eh, la hermana, su hermana, me dijo, ¿sabes qué? Este, yo tengo que regresarme, nada más viene por unas cosas. Este, y ya voy. Le digo, no, sí, sí, no, no te preocupes, eh, cuídate mucho, que esto, que esto, así. Y al momento de que se estaba yendo, pues íbamos caminando por el patio. Y todos como, no voltees, no voltees, no voltees, volteamos. <risa> volteamos a ver para allá. Y en lo alto de la barda estaba el pinche dinosaurio. Los dos de plano dejaron de voltear y yo me acerco a la pinche barda, <ríe> doy un brinquito y empujo al dinosaurio, ¡puc! a la verga, <ríe> quédate allá. <ríe> ah. Le dije a mi cuate, ¿quieres? Este? Salimos un rato, güey, salimos un rato a pendejear acá afuera, Estuvimos pendejando un rato afuera. Y el güey se quedó así de, güey, es que no mames, yo, no mames, yo voy a quedar solo. Y después de ver esto, está bien culero este pedo, le digo, pues no, no te preocupes. Pues güey, no, no pasa nada Entras a tu casa, te pones a ver No sé, porno, lo que sea Y este... No sé, te das una puñeta en la sala güey, estás solo, total La cosa es de que Le dije, bueno Y es hora de que me vaya Y me fui a la verga Me fui a la chingada ahí Recuerdo que me fue echando mensaje todavía Eh... <risa> Recuerdo que Estaba bien cagado porque el güey Me echó después un mensaje Diciendo No pasó absolutamente nada Pero Dice La pinche Vicky Mi hermana está emputadísima contigo güey Le digo ¿Por qué? Porque ahorita que está estudiando Donde está estudiando Las roomies de ella están viendo cosas. Dice, y lo más culero es de que escuchan el sonidito de esa chingadera cuando se aplasta. Dice, al menos aquí en la casa, esa madre ya no está. Y así de, ah, no mames. Y me dijo que ella, cuando se va a dormir, se pone a rozar un padre nuestro. Y que sí le funciona, tal como nos dijo el padrecito. Y así de... Pues qué chingón, güey. ¿Y qué onda? ¿Qué pasó? Y dice, pues... Pues aquí en la casa ya no está. Y así de... Ay... Pues al menos... Vas a dormir tranquilo. Elipsis. Lo volví a ver después de mucho tiempo. Y le pregunté, ¿qué pedo con tu fantasma, güey? Y recuerdo que me dijo, cállate, pendejo que Como a los dos días regreso a mi casa <risa> Actualmente el güey ya no, no vive ahí Se mudó Con sus papás también se mudaron Vendieron la casa Y es cagado Porque buscando algunos cuantos detallitos De casas embrujadas me salió eh, Cuando empecé a buscar eh, Cositas acerca de cosas Y casas embrujadas en Tehuacán Por lo del trenazo le, Un episodio de Memorias de un Igual Que se llama el trenazo de Tehuacán me puse a investigar un poquito acerca de todo eso. Se elaboró de investigación. Y en una de tantas. Encontré tres relatos diferentes. De esa misma casa. Después de que este güey. Eh, eh, se mudó y vendieron ese pinche terreno. Creo que lo estaban rentando. Y el último, el más reciente. Es de un, de un Airbnb. Eso lo encontraron en un foro... O sea, específicamente de que la, la volvieron un Airbnb... Y... Que las personas dicen que escuchan... A niños jugando... Y que se escuchan según ellos... Como un... un, un eh, chingadrita de plástico... Que la que aplazan la que tiene un chirrido... Y hasta la fecha sigue pasando... Entonces es un... pinche <ríe> casa está bien pesada... De lo que pasó... De lo que sucedió en el pasado... Hace tiempo... Hace poquito, y recientemente de verdad me dejó pensando mucho de que no solamente eran alucines de chavitos, de, de jóvenes, ni actualmente todo esto, pero me sorprende que hasta la fecha siguen pasándose esas cosas, y quién sabe por qué chingados se siguen pasando. Pero eso es una de las historias que quería contarles hoy, de algo que sucedió allá en Dehuacán. De una, no sé si casualidad o qué chingados Pero ahí siguen eso Por eso tengan mucho cuidado en los Airbnbs Que ustedes toman Y de todas maneras si algo sale, si algo se les aparece Pues eches un no nuestro, chinga su madre Igual y funciona Y si están solos pues ya saben, en la sala Y bueno, gentecita Esa fue la historia tranquilita hasta eso Del día de hoy Espero les haya gustado, espero les haya latido. Y pues recuerden que todos los episodios se suben hasta el día lunes o igual y antes, no sé. Todo depende de la cantidad de trabajo que tenga. Para este Spotify, este, recuerden que estamos en, um, al día en Spotify, en iTunes y en Apple Music. También estamos en iBooks y en YouTube también. Así es que muchas, muchas gracias por haber estado en este ratito con eh, pues este bonito podcast en vivo de Memorias de un Nahual. Yo siento que estuvo tranquilito, no sé si a alguien le pasó todo eso, pero está cagado porque yo lo recuerdo con mucha nostalgia. O sea, recuerdo sustos con nostalgia y me quedé pensando así, estás enfermo Dani, pero bueno, muchas gracias por estar en esta noche. Se quedan, <risa> se quedan en su casa y recuerden que lo que en algún momento al principio les decía cuídense mucho de las cositas que están allá porque al igual que el aire pueden sentirlo pero no verlo entonces hay algunas cuantas cosas que pueden sentirlas y no verlas o peor que estén ahí esas cosas que no las vean no puedan sentirlas pero eso no significa que ese no estén ahí y así es que y así ustedes quieren hacerlo de la pañada en la sala. Muy su pedo, Pero tal vez esté por ahí alguien no de este mundo viéndolos. <ríe> Muchas gracias por haberse quedado aquí en Memorias de un Nahual. Recuerden que así nos pueden encontrar directamente en eh, los servicios de transmisión de podcast. Insisto, como Memorias de un Nahual. Yo me retiro. No sin antes decirles que me pueden encontrar en las demás redes sociales como Danjael Art. Y nos andamos viendo en... La semanita. Yo sigo trabajando, me voy a poner a dibujar. Cuídense mucho, nos andamos viendo y un besazo para todos ustedes. Gracias por haberse quedado en esta nochecita. Nos vemos y cuídense. Recuerden que hay cositas por allá afuera y a veces se pegan. Uno nunca sabe qué chingo se va a traer. Muy buenas noches. Cuídate.